Corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡No me pegues! ¡Ni se te ponen! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Esta mujer está borracha y me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Qué sí, de mierda! ¡Qué una macho ¡Qué es macho no, de no. mierda! ¡Qué es India, ¡Qué mierda! comen arroz. ¿Y yo ¡Qué es con arroz? ¡Qué es arroz arroz. ¡Qué pero escucha, si tú eres muy serio, ¿qué te está diciendo? Pero tú quieres ser una española? Escucha, si tú eres tú una. Y y yo no tengo los ojos azules, tú eres una Escúchame. basura. ¿Eh? Mira mis ojos. Sí. Mira mis ojos. Sí. Sí, si tú eres papisima. una basura. Estás guapísima, pero no te me hagas. Muy Yo no te he tocado, yo me he defendido. Le no, no, estabas pegando no, no, a mi coche y me pegaste a mí con el hueso. Yo me grabo aquí. Yo a Pero tú Hola Carlos, mi nombre es Adriana y este fin de semana fui víctima de un ataque de, odio, de un ataque violento. Hola. Corre. Corre. Corre. No Corre. me pegues, ni se Auxilio, auxilio, por favor. Esta mujer está borracha y me está pegando. Dos personas ebrias eh, chocaron conmigo de forma frontal. Con, con su coche, con su carro, y al bajarse, lo que más les ha molestado es el hecho de que yo fuera latina. No, no, pero, <risa> eres india, tus, tus antepasados comen arroz. Pero si tú eres no muy feo! Pero tú quieres ser una española. Escucha, si tú eres, ¿tú eres una. Y yo y tengo los ojos azules, ya eres una basura. ¿eh? Mira mis ojos. Ellas me tiraron al suelo, me golpearon, me patearon, me mordieron. Afortunadamente, eh, Adrián estuvo ahí para, para defenderme y a costa de que él también se llevara golpes. Eh, estas personas, aunque el alcohol magnifica lo que llevan dentro, son personas que en la mirada, en sus acciones, en su violencia, se nota que están llenas de odio. Y eso afecta a la sociedad, afecta a otras personas y creo que por eso es importante decir lo que está sucediendo y evitar.